La directora general de Acción Social y Mayores, Pilar Albert, estableció el compromiso verbal de que el 1 de marzo se haría efectiva la orden de pago de 200.000 euros al Ayuntamiento de Burjasot en concepto de parte de la deuda adquirida con el consistorio por la renta garantizada de ciudadanía. Pero la Consellería eh, volvió a incumplir sus compromisos y no realizó el ingreso en las arcas municipales ni la citada orden de pago, de forma que tuvo que ser de nuevo el ayuntamiento quien avanzara el mes de diciembre de la renta garantizada de ciudadanía. Al hacerse efectivo este en, en, cuando se haga efectivo este ingreso, eh, un vecino abandonaba la huelga de hambre que mantenía desde entonces. Por eso le preguntábamos cuándo pensaba la consejería cumplir el compromiso establecido con el ayuntamiento de Burchasot de abonar 200.000 euros en concepto de una parte de la deuda adquirida con el consistorio para la renta garantizada de ciudadanía. Esta pregunta, evidentemente, fue eh, registrada eh, en febrero o marzo de este año, en el momento en el que este, este vecino, que por cierto se encuentra hoy aquí asistiendo al pleno al que saludamos y le damos las gracias, tuvo que hacer una huelga de hambre para que pudiera serle eh, abonado el mes de diciembre de la renta garantizada de ciudadanía, que además… Eh, queremos de nuevo denunciar que es una ayuda de emergencia y que por tanto no puede llevar ningún tipo de, de retraso por parte de las administraciones porque entonces estará incumpliendo el derecho subjetivo a esa ayuda de emergencia. Esta persona tuvo que hacer una huelga de hambre y así todo eh, fue el ayuntamiento quien le abonó de nuevo en la renta garantizada de ciudadanía porque durante todo el, el año 2012 eh, la consellería no abonó lo que correspondía en cuanto a la renta garantizada de ciudadanía al ayuntamiento. Sabemos que abonado eh, parte de esa deuda hace muy poquito. Siempre, además, casualmente, cuando se les realiza una pregunta parlamentaria es cuando tenemos esas noticias de que se han abonado los impagos pertinentes. Nos alegramos de que, de que sea así, de que las preguntas ayuden a que ustedes cumplan con su obligación, pero lo que queremos es que ustedes nos contesten aquí tanto a esa pregunta como a la pregunta en general, aunque usted no la tenga ahora ahí preparada, pero que es la que envuelve la esencia de esta pregunta, y es ¿Cuánto más van a tener que aguantar eh, los ciudadanos del país valenciano para que ustedes cumplan con la renta garantizada de ciudadanía que… Eh, establece el SINDI de Greuches que ustedes, eh, reconocida y públicamente, no abonan en los términos establecidos y que, por tanto, lo que hacen es dejar y vulnerar el derecho subjetivo a una ayuda de emergencia social para las personas que no reciben ningún tipo de ingreso, como el compañero que nos acompaña, que tuvo que realizar una huelga de hambre, para que esta consellería no cumpliera incluso entonces, pero para que empezara a trabajar en cumplir con su obligación, que era pagar lo que abonaba al Ayuntamiento de Burchasot. Gracias, señora consellera. Señora presidenta. Señora presidenta, señora Diputada, convidat. D'acord amb la llei nou 2007 del 12 de març de la Generalitat de Renta Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana, la Renda garantida de Ciutadania es configura com el dret a una prestació económica gestionada per la Xarxa Pública de Serveis Socials, de caràcter universal, Vinculada al compromiso des destinataris de destinatarios, de promover de modo activo la segua inserción sociolaboral y la finalidad de la cual es prestar un soporte económico que permita favorir la inserción sociolaboral de las personas que no tienen recursos suficientes, pero mantener un adecuado bienestar personal y familiar a tener los principios de igualdad, solidaridad, subsidiariedad y complementariedad. Conforme disposa el artículo 25 de la ley, de renta garantida, y en virtud del que disposa la ley del 92 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, la resolución podrá ser encomanada a los alcaldes, presidents de mancomunitats o presidents de diputación si las entidades correspondientes firmen un convenio a este efecto con la consellería competente en materia de renta garantida de ciudadanía. El dit convenio podrá ser de periodicidad anual o plurianual. L'Ajuntament de Burjassot va formalizar un convenio de colaboración con la consellería de Bienestar Social pero atiende la de d'Entitat entidad colaboradora de la Generalitat para la entrega y distribución a los beneficiarios de fondos públics en concepte de renta garantida de ciudadanía en data 13 de marzo del 2009. A partir de esa data se iban a autorizar los créditos necesarios para durar la entrega a los beneficiarios de fondos públicos en concepte de renta garantida. La, la solicitud dels quals haguera sigut objecte de resolución de concesión de la prestación o renovación de la mateixa d'acord amb el següent detalle. al 2009 Borgesot va rebre 109.950 euros, 2010 204.000, 2011 620.000, 2012 541.480 euros y en el 2013 eh, 550.000. Estas dades reflecteixen el compromiso assumit per la Conselleria de Benestar Social amb les entitats locals. Haben s'incrementat substancialment l'import assignat per damunt de l'increment que ha experimentat la línia ayudas en el presupuesto. Amb les esmentades quanties s'han a prop de 350 titulars de renta garantida de ciutadania, la qual cosa suposa prop de 900 beneficiaris del programa. Pel que fas pagaments de las desmentadas cuantías al ayuntamiento de Burjasot, la Generalitat ha transferido un carácter preferent els los créditos destinados a las entidades colaboradoras. A tener la difícil situación económica que están travessant les cuantíes corresponden al ejercicio del 2012, que recordes son de 541.500 euros, no van a poder ser adonades en el corresponent ejercicio del 2012. No obstante, en tener la complejidad de la realidad social del nuestro entorno, reconociendo el gran esfuerzo económico que están realizando las entidades locales, la Consellería de Bienestar Social ha priorizado entre las obligaciones el pagamento de la renta garantida de ciudadanía prioridad que una vez més ha sido satisfeta por la gestión de la Conselleria de Icenda. De esta manera, en el que va del 2013, se han les las de Un primer pagamento de 214.000, 215.000 euros, que se van a transferir a la Junta Men, a data 7 de marzo. La directora general de Acción Social y el Major le va dir que eh, este, este abonamiento se es haría efectivo a finales del mes de eh, febrero y, en realidad, va ser una semana després. Y ese va a ser el problema. Se va a ingresar en data set de marzo. La directora general va a transmitir, creo que va a ser al alcalde de Burjasot, la realidad que nosotros teníamos presente. Y es que, a finalizar el mes, se abonaría entonces las nuestras prioridades entre las cuales, por supuesto, estaba la renda. ¿Qué va a pasar? Que va a entrar el una semana más tarde. Asumimos nuestra responsabilidad, pero creo que tampoco es para rasgarse las vestiduras. Y un segundo pagamento de 326.000 euros que ha sido abonado el 27 de marzo. De recién. Així doncs, la Conselleria de Benestar Social en estos momentos no adeuta cap quantitat al l'Ajuntament de Burjassot. Moltes gràcies. Mire, yo entiendo, señora secretaria autonómica, que usted venga aquí tenga que justificar lo injustificable, porque esa es su labor ahora mismo. Pero que usted venga aquí ante una persona que tuvo que hacer una huelga de hambre para que se le abonara una ayuda de emergencia, que el Cindy de Greuches ya ha denunciado públicamente que la consellería viene vulnerando constantemente, ¿cómo se atreve a decir que no es para rasgarse las vestiduras? ¿No le parece a usted que es para rasgarse las vestiduras?, Debería de, al menos haber pedido disculpas, ser un poco humilde y pedir disculpas porque su consellería no ha cumplido con su obligación, ha tenido que cumplir con ella el ayuntamiento. El Ayuntamiento de Burjassot, que por cierto, eh, por mayoría, ha tenido que acabar con ese convenio de colaboración, como ya hizo Valencia, porque están hartos de tener que, te, que cumplir ellos con lo que ustedes incumplen, para no tener a la gente en huelga de hambre y para no tener a las más de 100 personas que tenían que haber cobrado el mes de diciembre la, ayuda garantiz la renta garantizada de ciudadanía, haber tenido que abonársela, porque ustedes es mentira que en marzo hicieran ese ingreso. Pero bueno, usted mantenga eso. Me da igual que fuera en marzo o no lo fuera, es que ustedes no lo hicieron en 2012, cuando tenían que hacerlo. En 2012 no entraron los 230.000 euros que tenían que haber entrado de renta garantizada de ciudadanía por parte de la Consellería del Ayuntamiento. Pero es que lo que me parece aún más grave es que ustedes me puedan decir que, es que no es para rasgarse las vestiduras, que ustedes han cumplido y cuando no han cumplido es por la difícil situación económica. Mira, señora secretaria autonómica, la difícil situación económica no se la va a explicar usted a las personas que necesitan esa ayuda de emergencia. No se las va a tener que explicar usted al Ayuntamiento de Burchasot, que ha tenido que pedir que créditos para poder abonar lo que ustedes no abonaron cuando correspondía. No estamos hablando de un incumplimiento de una semana, y usted lo sabe, a pesar de que usted ahora me diga que el incumplimiento de la consellería fue el de una semana. No es así. Y, por supuesto, los convenios con las entidades colaboradoras están para que haya reciprocidad. Tienen que cumplir ambos. Los ambos que firman, eh, las ambas administraciones que firman el convenio suscrito tienen que cumplir no solamente puede ser que en un convenio para garantizar una ayuda de extrema urgencia como es la renta garantizada de ciudadanía, que repito, es para aquellas personas que no reciben ningún tipo de ingreso y que no tienen para comer, por tanto que usted me esté diciendo que no han tenido ningún tipo de incumplimiento para rasgarse las vestiduras en esta materia cuando es el síndic, no es Esquerra Unida el que les está diciendo constantemente que lo incumplen y que está llevándonos a un estado de beneficencia. Señora secretaria autonómica, le reitero, ustedes en 2012 no cumplieron con las 230.000 euros de la renta garantizada de ciudadanía que tuvo que poner de su bolsillo, es decir, de las arcas municipales, el Ayuntamiento de Burjasot, teniendo que adelantarlo para poder cumplir con esa ayuda de emergencia social para las personas que lo necesitan en Burjasot. Como le, como le he dicho anteriormente, en todo el año 2012, no ingresó en las arcas municipales la Generalitat la parte convenida, ni un solo euro de los más de los 500.000 que el Ayuntamiento de Burchasó tiene concedidos para la gestión de esta prestación como entidad colaboradora, como usted ha dicho, desde 2009. Yo no sé si usted, cuando habla de los 350 titulares, hacen como en esa memoria de renta garantizada de ciudadanía, en la que ustedes incluyen como personas beneficiarias a todos los expedientes que se han resuelto, todos los expedientes resueltos, en donde ustedes, a pesar a pesar de que muchos expedientes podrán ser resueltos dos veces porque son renovaciones o a pesar de que hablemos de eso que ustedes hicieron, en esa en esa orden que además el Sindy de Greuches ya les dijo que dejara, la dejaran sin efecto, en la que ustedes consideraron que durante todo un año había gente que podía tener la renta garantizada de ciudadanía por un, sola, por un solo mes, algo que ha estado ocurriendo en el país valenciano y que ha sido denunciado no solamente por el Sindy de Greuches, figura que ustedes después no hacen ningún tipo de caso a su recomendación, cuando es un defensor de los derechos eh, de los derechos sociales, pues ya les dijo que eso de que se le reconociera la prestación de un mes de duración se tenía que dejar de considerar, porque no se puede permitir que la renta garantice a la ciudadanía, porque así lo establece en el decreto que le da, que le da eh, existencia y que le da creación, no hay nadie que cumpla con el requisito legal de que se le pueda conceder solamente un mes. Esta es una de las muchas, de los muchos incumplimientos y dejaciones en materia de pobreza, de exclusión social y de garantía de derechos sociales que ustedes hacen y que no lo dice Esquerra Unida, lo dice el Cindy de Greuches, que por cierto le recomiendo se lea la memoria anual para que usted no venga luego aquí a decir tan alegremente que no es para rasgarse las vestiduras. Yo, yo pensaba que usted iba a tener una intervención mucho más humilde que iba a pedir disculpas por los retrasos habidos, que iba a decir que no se iban a proceder a ninguno más y que, por supuesto, lo que no iba a decir era que la consellería había cumplido, que, por supuesto, esto no es algo tan grave y ante una persona que para garantizar los derechos, sus derechos tuvo que ponerse en huelga de hambre y aún así no fue la consellería quien respondió, sino de nuevo el ayuntamiento de Burchasot. Que, que usted me diga que eso no es para rasgarse las vestiduras, señora secretaria autonómica, a mí me daría... Me daría mucho que pensar cuando me fuera de aquí y me fuera a, a seguir con mi labor. Me preguntaría si realmente qué estoy haciendo para contribuir a mejorar la vida de la gente o si realmente no estoy haciendo eso, sino que estoy justificando lo injustificable día tras día. No sé si le compensa. A mí no me compensaría. Gracias, presidenta, señora diputada. Avance que todo, per tornar después al ruedo político. No sé si es valenciano o castellano. Eh, per tornar después al ruedo político. Li demane disculpes en nombre de la de la Conselleria de Bienestar Social y del Govern valencià Valencia por las molestias provocadas por no haber podido ingresar a, a temps el dret que vos te que vos tenéis y le desicia que en el futur no en tinga ni siquiera que necessitarà sorper que segur que és el que vos te y ara torna al ruedo polític Segur que vostè i molta gent de la comunitat es intel·ligent i es donarà compte de la mala interpretació absolutament voluntària i torticera que fa la diputada respecte a les meues paraulles. Rasgarse les vestidures, me referís al compromiso de la directora general Pilar va va dir que es cobraria a final de mes y va tardar una semana. Isha era el compromiso. Per si a li de manera disculpes a vostè si ha malinterpretado interpretat les meues paraulles. Desde luego la señora diputada no les ha malinterpretado. Les ha utilitzat no una sino varias vegades. Mire, con vos te saben, la renta garantida es pot demandar de dues maneres. Una la pot demandar al propi ciutadà directament al seu municipi a la direcció territorial y una altra pot ser mitjançant el seu ajuntament que voluntàriament i mitjançant el conveni com en comentat, es pot adherir, firmar el conveni en la conselleria y una vegada a mes passant per la direcció territorial i cumplint dones filtres sejersis. Se, se eh, és cert que hasta la data tenien varios convenis eh, i és el achtuntament el que Dona un país en Daván, reconoce el esfuerzo que están haciendo las entidades locales y es el que avanza, es diners a los ciudadanos que necesiten y a sus beneficiarios, mientras que en tres casos la consellería es la que ingresa directamente DINES a los ciudadanos. ve. Usted utiliza la palabra mentida. Mire, puc estar equivocada. Creo que no. Pero el 7 de marzo van a ingresar una cantidad que ya le he comentado de 215.000 euros y el 27 de marzo se han ingresado 326.000 euros. Hay Burgesot. En la comunidad se han ingresado a data de marzo ya. 4.600.000 euros y la nómina además de, de las personas que individualmente han demandado, es decir nosotros, nosaltres relativamente al día en la nómina de las personas individuales no hay en los ayuntamientos dels quals insistís a graïm el financiamiento que estan fent per esta matèria. Y eh, a persones que han tingut problemes en la comunitat, pero malauradament ha passat en Burjasot. Yo me planteé muchas vegades qué guanya el ayuntamiento en donar y se pasen davant y asumir la responsabilidad de avanzar diners per als ciudadanos cuando una otra forma de ciudadanos serían los que ingresarían directamente a los dineros de la consellería. Doncs ve, el ayuntamiento está una vegada més asumir la responsabilidad como municipi en el seu ciutadans i volfero. Volfero, porque además vol ser partícep porque conéis de primera mano la realidad social del seu municipi. Doncs ve, en el año 2013 s'han signat 86 convenis que abarquen 162 municipis de sin que tiene la comunidad y la mayoría son mes chicotech, estén parlant de que un 30% de los ayuntamientos están asumiendo ISO's convenis. Miren, això eso yo no, no voy a decir que está, es disculpable no ingresar un DRET cuando toca y en el momento que toca y a la persona que toca. Pero sí le puedo decir que el esfuerzo que está haciendo esta comunidad y todas las entidades locales es muy importante. Insistís, le demane disculpes en nombre de la consellería, pero todas les molestias. Respeten totalmente la manifestación que vos te va fer per a hacer para. Um, demostrar eh, la seva reivindicación y le asegure que la Consellería, in, independientemente de que ciudadanos tengan que arribar al extremo que vos te arribat, intenta cumplirles esas responsabilidades diariamente. Y, por supuesto, no porque una diputada de un grupo parlamentario una pregunta, de repente trae mes dinero, abrim la caixa forta y paguen, ni mucho menos. Los coches se paguen a principi de año, cuando ha hay liquididad, comes el cas. Muchas gracias.